congreso mutacional. El fumador a lo largo de su vida como tal se acostumbra a manejar muchísimas de sus emociones, ansiedad, estrés, alegrías, y etcétera con la ayuda del cigarrillo. La clave es tener un plan, una estrategia, un tratamiento como cualquier otro tipo de enfermedad. Estrategias para doblegar a la dependencia gestual o hábito y estrategias de manejo emocional para que el fumador pueda aprender a manejar Muchas de sus emociones sin la ayuda de esta droga. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional SF.com. Tienes que escribir.